Y, sí, la verdad que estoy muy contento, gracias Graciela, Randazia, por esta invitación. Es un honor estar con queridísimos amigos, compañeros y compañeras. La verdad que es un compromiso también después de las palabras de cada uno y cada una. Pero prometo ser breve, algunas pequeñas reflexiones quiero hacer porque soy muy peronista, muy evitista. Estoy muy contento de que vayamos poniéndole el nombre una y otra vez. A medida que ellos quieren borrar la memoria, nosotros sigamos insistiendo, tosuda perseverantemente, como lo hizo siempre el pueblo. Y en esto hay muchas reflexiones. Yo me sumo a todo lo que se ha dicho acá. Es, ah, se puede abarcar a Evita desde muchísimos, lugar, muchísimos lugares y formas. Creo que hay una, cosa, una cuestión de profecía que permanentemente está en la cuestión mística. Que todos tenemos los peronistas. Y hay una profecía en particular de Evita que a mí permanentemente me convoca y estoy constantemente buscando dónde se cumple. Que es la profecía de volveré y seré millones. ¿Te acabaste el final? No, sin duda. Y yo. De esos soñadores que la ven volver a Evita muchas veces, muchas veces. Yo la felicito hermosa la canción, pero sobre todo la veo a Evita volver en esas millones de mujeres que salen a las calles en el Congreso, la 9 de julio y a lo largo de la noche de todo el país y de todo el mundo. La veo a Evita, la había Evita, 12 años volver en las notebooks de los pibes, en las universidades que abrían, en los millones de pibes que. Fueron primera generación de estudiantes universitarios. Muchas veces. Por la vida. Soy muy evitista. La, prim la primera agrupación política en la que milité se llamaba la agrupación Eva Perón. Yo tenía 14 años. Estaba con Andrés Cárdenas, <risa> compañero de, de colegio y de militancia. A mi hija, con mi compañera, le pusimos... María Eva, por supuesto. Cómo no podía hacer otra forma. Algunos diarios dicen que soy tan fanático que a mi segunda hija le puse María Cristina, pero es mentira. Como a tantas otras cosas que publican falsamente. No se llama María Cristina. Pero a la primera sí le pusimos María Eva. Ahora, desde ese lugar quiero decir algo. Vivo, refutando una especie de movimiento que creo que quieren inocular desde afuera que es el evitismo qué es el evitismo es una manera de querer dividirnos, separarnos de querer cuestionar lo que continúa esa idea, esa obra, ese proyecto nacional, popular democrático y ahora feminista el evitismo como forma de bancarse a habita pero no pero de separar a Evita de Perón. ¿Habrán visto? Seguramente cuando votaron esto, algunos dijeron, bueno, Evita sí. Creo que la el próximo desafío es buscar un aula y ponerle Juan Domingo Perón. Ahí van a ver, van a ver a los evitistas, van a ver a los evitistas argumentar distinto, como si fueran cosas distintas, Eva y Perón. Traigo esa discusión a este momento porque este evitismo se transforma y se fue transformando en otras maneras de querer dividirnos. Y hace muy poco empezó a surgir el Nestorismo. ¿No? Esa, esa, esa corriente que con Néstor está todo bien, pero con Cristina no. Perón y evita... Néstor y Cristina son la misma cosa, son la misma cosa. Perón evita Néstor y Cristina. Y les quiero anticipar otra cosa. Perón evita Néstor y Cristina, son la misma cosa que ahora Alberto y Cristina. Así que domingo, este domingo vamos a llenar. de votos para Alberto y Cristina. No existe Cristina sin Alberto ni tampoco Alberto sin Cristina.